Buenas, picachitos y picachitas, hoy os vengo a mostrar el nuevo combate brigada que han puesto en la nueva actualización del Pokémon Unite. Lo que vamos a hacer es jugar con... Bueno, aquí nos están explicando un poco el funcionamiento de todo. Nosotros vamos a coger nuestro deciduye, deciduye, como tú quieras decirlo, que es top 100 ya. Recordemos que estamos en el top 85. Hay tres niveles, fácil, medio y difícil. Y aquí viene a ser una boss rush de bosses, es decir, vamos a encontrarnos con tres, con tres Pokémon un poquito más grandes de lo normal y es como un combate normal pero la diferencia es que no puedes ganar o perder sino que se acaba el tiempo o no se acaba el tiempo entonces digamos que conforme va subiendo la dificultad eh, lo que vamos a encontrar es que los Pokémon tienen más defensa y les sube el ataque con lo cual las reapariciones son más constantes Vamos a la pantalla de selección, la nueva pantalla de selección, y lo que vamos a hacer es coger a nuestro deciduo Y que lo equiparemos con cinta, pesas y periscopio. Lo que sí que os recomendaría, que en este caso yo me he equivocado, y lo que haría sería poner el pañuelo y me pondría el ataque X. Eso, en este caso, funcionaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí no hay puntuaje, por tanto las pesas no vais a poder coger, digamos, la bonificación y el atrapa tantos, ya lo diré bien, tampoco funciona. ¿Por qué? porque no hay que sumar puntos, sino que hay que matar Pokémon. Pero si realmente queréis aprovechar el potencial de cada Pokémon, pues realmente es mejor así en este modo. De acuerdo, chicos, empieza la partida. Estamos en el Parque Aural, por si alguien no se, los, no se había dado cuenta. Y en este entorno así como un poco nocturno, entonces empezamos ya en nivel 3 en el nivel fácil. Entonces lo que vamos a hacer es atacar. Cuidado con Dreadnought, porque utiliza la Hidrobomba. Entonces aquí lo importante es aprenderse el, el patrón de los ataques de los personajes. Un ataque directo frontal eh, va a ser una muerte segura y tenéis que vigilar el Si veis eh, en el icono de arriba, veréis que justo al lado del icono del jefe está el icono de uno de los personajes. Eso significa dónde está centrado el, el, Pokémon, el, el Pokémon jefe. Entonces el agro dónde lo tiene. y Como veis, a me persigue a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que le estoy infligiendo más daño. La cuestión es que entra el segundo, que es Regirock. Vale, esto ha sido bastante rápido, ya estamos nivel 7. Hoja afilada, seguimos bajando la vida. Aquí... Eh, hay un poco de dificultad, podemos coger la vida, pero bueno, aquí como me pilla un poco la obsesión, pues eh, intento hacer las dos cosas. Eh, lo que hay que vigilar en esta segunda versión, sobre todo, es cuando empieza a utilizar poder pasado, y hay que intentar esa barra azul que veis justo debajo de la vida del jefe llenarla hasta arriba, digamos que esa, esa barra lo que significa es como una barra de quiebre, y lo que va a hacer es que el Pokémon se quede inerte durante un rato y lo podáis vaciar, ahora aquí empieza a hacer el poder pasado y la roca apuntada esta y lo que empieza a pasar es que tenéis que vigilar mucho, porque ya os digo, si os pilla con un ataque de estos, os vais a la caja rápido la cuestión es que el nivel fácil se baja rápido el nivel y ahora viene, digamos, el último jefe que es hacían que como, aparte que lo han incluido como Pokémon nuevo pues digamos que han querido montar la historia como que es el Pokémon salvaje aquí como si fuera pues el Dark Souls, ¿no? Eh, sí, porque aparte se parece un montón al del Dark Souls, el del perrito que ahora no me acuerdo cómo se llama. La cuestión... Es que aquí seguimos utilizando hoja afilada, cuidado con garra metal y con los circulitos estos, porque cuando utiliza la garra metal lo, lo que pasa con los círculos es que vuelven a su sitio, cuando llega al 65% hace como esta evolución, entonces ya se le pone la espada en la boca y hace el tajo supremo. El tajo supremo hay que vigilar una cosa, ¿vale? Ahora veréis que a mí me mal. Si veis, hay un, un, una pantalla en el medio. Entonces, el, primer, el primero de los Pokémon que tengamos la pantalla, lo que hacemos es que justo en el momento en que ejecuta el, el tajo supremo, lo que hay que hacer es darle justo en el botón. Como os digo, vigilar mucho con la aves. Ahora va a hacer el tajo supremo. Y como veis, hay un pokémon en el medio, que es Tizer, que tiene la pantalla. Si tú estás detrás de la pantalla, no te daña, pero si además le das justo en el momento, el daño es cero. Como veis, él sigue tirando los circulitos estos, cuidado mucho, el psico corte eso ya lo diré bien. Y como digo, apretar, apretar, apretar, apretar, lo importante sobre todo es no dejar de hacer daño, y sobre todo cuando hay el tejo supremo, no fliparse, porque ya os digo, o sea es una muerte segura. Por ejemplo, yo aquí me he quedado muy atrás... Y lo, lo suyo sería quedarse al lado. Pero bueno, creo que tampoco hay mucha diferencia. Realmente lo importante es que ejecutes el protector justo en el momento exacto. O sea, hay un timing correcto, hay una hitbox correcta. Y sin más, pues nada, acabamos de vaciar el nuestro cargador de hoja afilada. Y con Sombra lo que hacemos es bajar la velocidad del Pokémon. Ya estaríamos. Entonces, eh, de esto hay una clasificación. Y lo importante es que si tenéis un, un equipo de Circuito Unite, lo que va a pasar es que os darán muchas bonificaciones, recargas de premios eh, sobre todo pues, fichas y tal, entonces os interesa. Bueno, como veis aquí, como siempre, yo soy el, el crack, 84.000 de daño, damos like a todos los compañeros, porque les agradecemos que estén siempre en las partidas, ya lo sabéis, y aunque yo sea el mejor, y sin más, eh, chicos, un abrazo muy grande, eh, disfrutar de estos combates, y ya me vais contando qué tal, un abrazo y hasta la próxima.